valenciennes, hija valenciennes de mi corazón, esto es el museo de Carlos Coloma. Bueno, museo, pero mira, a veces aquí todavía hace rodillo y claro, el tío tiene aquí, por un lado, no me extraña que haga bien el rodillo, porque si por aquí tiene el buzo de cuando consiguió el diploma olímpico en Londres, o aquí tiene el de cuando consiguió la medalla en los juegos de río, que aquí le tenéis, de mosquetero. Y entonces aquí tiene un poco, pues, toda su historia Resumida, en bicicletas, que hay cada una que dice, guau, chaval, o sea, esto, como no vigile, me lo llevo para casa, histórico, histórico, histórico, mira, mira, mira aquí con <ríe> todavía tiene aquí el cuenta kilómetros, y el secreto mejor guardado, yo creo que es el secreto con el cual, con barro, con consiguió la medalla olímpica, mira, aquí la gente no lo sabe porque no ha contado, pero tampoco está contado del todo, este es el secreto mejor guardado. Sí. Pero, cómo, ¿Cómo, que? ¿Pero cómo, ¿cómo que el secreto mejor guardado? Que, a ver, yo te he visto en Chasing Rio con barro, Que joder, que para recuperar el boxeo. Sí, eh, sí pa, esto pa, está pa, muy pa, bien. Pa, y somos la. Hostia, sí. Pero el secreto mejor guardado. Sí. El secreto mejor guardado es este. Ah. ¿Por qué? Son mis zapatillas, look, hechas a medida ¿Qué? A ver si nos enteramos Tú cuando te compras una bicicleta sí. Y tienes que poner toda a medida Sí Sillín, manillar, distancia a, ¡A ojo! No, no, al biomecánico Al biomecánico A ponerlo todo bien Con tus eh, medidas Sí Todo como Dios manda Y las zapatillas Hostia, bueno, claro, pero hechas a medida, a medida. medida total Sí, Entonces. Pero, pero espera, claro Aquí, mira, a ver, gira por aquí que lo acabo de ver al pasar Tienes Tokio, aquí tienes Carlos Coloma Pero claro, tú porque eres olímpico, claro, y te hacen... ¡Ay, la zapatilla personal! Claro, eso... A... A... por un... un segundo ¿Qué pasa? Déjame ¿Qué llamas? ¿Tú ¿Tú a Tú y todo el mundo puede tener sus zapatillas hechas a medida Ah, bueno ya ahora no lo vas a ver Vamos a llamar a Rubén Delu Sí A ver si nos coge rápido Sí, Carlos Rubén, grande, buenas tardes Muy buenas Mira, estoy aquí con un amigo Sí También conocido como el jabalí, no sé si te suena <risa> De oídas, de oídas. Estamos aquí desvelando mis mejores secretos en casa, en el museo. Hey. Y le he dicho que hey. el mejor secreto es mis zapatillas, Luke, es a medida. Lo voy a mandar para allí, para Arnedo, para que le hagas unas a medida en esos pies que tiene, que dan miedo verlos. <risa> bueno. Vale, vale, vale, vale. ¿Sabes qué me ha dicho? Me ha dicho él y, y su hijo, ¿eh? Me dice. Tienes más juanetes que mi abuela Digo, estamos jodidos Estamos apañados no, no te preocupes que tenemos solución Tenemos solución seguro Quédate con lo de darle solución a sus juanetes por un lado Vale Y con lo de reforzárselas a tope Porque ya lo ves qué, qué pedazo de tío y las cosas que hace Entonces sí. lo cargo todo. Rubén como cuando viene conmigo solo hace andar Pues refuerzas sí. bien Vale, tío. Bueno, sí, ¿estáis bueno, ahora? ¿Estáis bueno. ahora en la fábrica? Sí, estoy aquí en la fábrica. Mándamelo por aquí que, que lo, lo apañamos rápido. Sí, en me medio ahora no lo tienes allá. Sí. Muy bien. en Rubén, un abrazo. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Chao, Hasta chao luego. colo ¿Qué? Qué pie calzas, tú. Qué pie calzas. Un 43, sí. Perfecto, mira, por si acaso, por si no me las tuvieran parado, yo ya tengo. Mira, chicos, os dejo aquí, ¿eh? Se me lleva la bici, las zapatillas, se me lleva todo este tío, pero bueno, que la aproveche. Con las zapatillas va a gozar mucho, seguro. Yo creo que, no sé si, o nos van a hacer riojanos ilustres o vamos a tener que grabar riojanos por el mundo, porque entre los juegos, los viajes, bueno, ahora tss, venimos de parte de Coloma, así que si no nos tratan bien. Eh... Venimos de parte de, no, de parte de Coloma. De parte de Coloma. De parte de Coloma. estáis ah, en vuestra casa. Ah, yo pensaba que habría una alfombra roja. No, pero, pero que nos has pillado ahí bueno, un poco de improviso. Al menos la mascarilla sí que es la roja. La mascarilla sí, eso sí. Oye, a mí me sabe mal porque Coloma es muy echado para adelante y me dice: Tú le llamo Rubio". Nada, nada. No hay compromiso, todo, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Bueno, aquí estás en tu casa. Además que. Hostia, eso. además, mira, yo conozco a Perico también. Eh, antes de un tour de Francia, eh, sí, no. nos decía que era con la única marca que él podía estrenar zapatillas en la misma carrera. ¿No tendréis por aquí una medallita? Una medallita? no. Para que me le lleve. Para llevártela, Porque me no. No he intentado pero... llegar la de Coloma. Pero, pero no ha habido que... manera. No, dice que no, que como... Dice, claro. la gané yo, digo... Claro, es que también hay que entenderlo. También hay que entenderlo. Va a... <risa> bueno, <risa> vamos para adentro. ¡Opa, jabalí! ¿Cuántos años llevas con esto de la... zapa... de los zapatos? Hombre, los orígenes del, de, del zapato es por sangre, no, no es por, por devoción. Mi padre tenía una tienda de bicicletas en, en el pueblo ¿Sí? y yo nací encima de la tienda de bicicletas. Y mi abuelo, por parte de madre... Era zapatero de cuando en Arnedo no existía ni las fábricas de zapatos. O sea, cuando dicen lo de zapatero a tus zapatos, tú, una, sin mi duda, abuelo la, hostia, fue de los, prio, de los primeros, o no, el primero. El, pero es que Arnedo, aparte de ser pueblo ciclista, que está aquí el, el superprestigio de Arnedo, es pueblo es el zapatero. zapatero ¿no? Así es. Así hostia, es, así es. Sí, sí. El abuelo hacía zapatillas a mano de estas de esparto antiguas y tal, y va repartiéndolas por los pueblos, y así empezó el, el, el origen del zapato en Arnedo, sí. en el museo. Del calzado de arredo, mi abuelo está en fotografías. Hombre. El origen del calzado viene a través de mi sangre. Un placer, ya te dejamos irte que te hemos pillado aquí de que se iba para comer ya. Muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Es que soy de. Sí, sí. Que no sea tu horma la que te haremos después, sí, pero, pero, pero por lo menos para ver un primer. Visto, probado y testeado en zapatilla de gama. Visto en zapatilla personalizada, y ahora lo que tenemos que enseñaros es cómo le hemos estado dando ahí al pincelillo con Bú con el diseño que hemos decidido hacer para mis primeras zapatillas personalizadas. Yo quería hacer tres, una para cada pierna, pero me han dicho, nos quedamos con dos. Así que vamos a ver el diseño. <música> que tenías el pie de princesita. O sea, a ver, vamos a, verlo a, ver vamos a ver, según cómo se mire de princesita o según cómo se mire de joven, jabalí, faquir. o sea, estos pies, lo bueno es que han sobrevivido a todo. Lo malo es que les he mutado la piel, los juanetes, los dedos, han tenido de todo. Así que. han vivido. A... Son vividos. Vivido, Est están amortizados. Estos pies, yo creo que. Si tengo que comprarme ¿no? otros, esto ya está. Estos ya están pagados. Vale, bueno, vale. a ver, cuéntame, ¿qué, qué vamos a hacer? Nada, pagar pues eh, el proceso es muy sencillo. Eh, lo que vamos a hacer es digitalizar tu pie en tres dimensiones. O sea, vamos a hacer una huella exacta de tu pie para nosotros poder eh, luego sacar de ahí todas las medidas eh, reales de tu pie. Además, el nivel de precisión es máximo. O sea que. Familia, ya sabéis que yo no soy pudoroso y que alguna vez se ve por ahí la tropa lo que sea. Pero lo que es enseñar los pies, hoy voy a tener que hacer un esfuerzo, ¿eh? porque cuando veáis cuando veáis... A ver, Rubén, ¿estás curado de espantos? Sí. Yo a, creo a que no no, vida, no, no, no, sí. No, no creo bueno, que... Primero, el derecho, míralo. Está guapo, guapo. Pues ¿eh? sí, que es de princesita. Y segundo, el izquierdo. Bueno, eh, pie de, de de ultrafondista o de ultra fondón, de, de, depende de lo que haya comido. Bueno, a ver, vamos para allá. Primero ponemos un pie y en el, el otro por fuera. Ah, Así sí, sí, sí. Vale, pues aquí tenemos eh, el pie de, de Valentín eh, en tres dimensiones, lo que os decía, digitalizado, digamos. Entonces, de aquí, estas son las medidas que el ordenador me, me coge por defecto, pero yo podría sacar cualquier medida. Es que aquí ya no hablamos de una medida de empeine, una medida. Hablamos de alturas, hablamos Mira. de quiebre, de, de la pisada, o sea, cualquier medida del pie eh, la podemos sacar. Es como si se, siempre tendría aquí a, a Valentín. <risa> dos semanitas después de hacerle la visita a Carlos Coloma, robarle la bici, robarle las zapatillas, poco más y le robamos la mujer y los hijos. No, aquí ya no llegamos a tanto, ¿eh? Estamos en... Lanzarote, patria querida, mira qué pedazo de vistas en Famara, pero sobre todo ya tenemos el resultado final. Hemos hecho tres modelos distintos, entonces el que diga si le gusta más, modelo número uno, si le gusta más, modelo número 2. o si le gusta más, modelo número 3. sorteo. Hay que dejar aquí abajo uno, dos o tres. Entonces así durante el año vamos probando en función de las equipaciones y os vamos contando. Que ya te... Ahora, claro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que devolverle a Coloma, déjate aquí abajo, ¿le devuelvo a Coloma sus zapatillas o me las quedo yo y las sorteo también? <risa> Madre mía, aquí nos esperan unos días de curro en Lanzarote, mucho rodaje y algún buen video en que va a salir...